Saludamos y le agradecemos una vez más la presencia aquí con nosotros a Marcela Micame, que es abogada especialista en Derecho Previsional. Gracias, Marcela, por acompañarnos, ¿no? Buen día. Bueno, no sé si estás al tanto, imagino que sí, obviamente. De, este, de esta idea, <risa> por ahora es una idea, hay que ver cuándo se trata en el Congreso, si efectivamente se transforma en ley, la posibilidad de modificar este, el régimen jubilatorio en nuestro país. Uh -huh. Lo primero que quiero preguntarte es qué cambiaría. Eh? ¿Y ¿Cuál sería la gran modificación que se busca de, introducir? Que se está proponiendo. Que lo proponen a ver Fernández Sagasti, entre otras, ¿no? La mendocina es la, la que Exacto. elaboró este proyecto. Eh, esto viene de la mano con eh, la falta de aportes de uh -huh. las personas cuando llegan a la edad jubilatoria. Muy explicado, desgraciadamente, a partir de eh, la falta de empleo registrado, claro. el, el empleo en negro que se le dice. Eh, muy, entonces, de alguna manera los gobiernos todos, porque empezó, en realidad las primeras moratorias empezaron en el año, en el año 93 Uf. pero eh, estas últimas que hemos conocido, las de ama de casa que le dicen, sí. que no es de ama de casa, pero también es para amos de caso uh -huh. Exactamente. <ríe> eh, estas moratorias empezaron más fuertes en el año 2014 y 15 y más que nada para tratar de paliar esta falta de aportes de las uh -huh. personas que... Moratorias, empezás a cobrar la jubilación pero vas pagando lo que debías Exacto, las particularidades que tienen estas moratorias previsionales implican eso que vos decís, eh, en realidad pagás la primera cuota y las, la, el resto de las cuotas se descuentan de la misma uh -huh. jubilación, entonces de alguna manera eh, se puede regularizar los aportes con el mismo beneficio jubilatorio, uh -huh. porque moratoria la FIP siempre tiene, claro. pero primero son bastante más caras son mucho más accesibles sí. a nivel interés y tasa y condonación. Y además, eh, si no. Las les perdonan buena parte de la deuda. Sí, ¿no? sí, sí, se perdona. La parte del interés que es la más uh -huh. la más salada, digamos. Y eh, además, eh, lo más importante, no tenés que terminar de pagar para ahí recién poder pedir la jubilación. Acá, eh, mientras estás pagando, estás una. percibiéndola. ¿Qué cambia? Eh, el régimen sigue siendo el mismo, no se modifica el régimen jubilatorio. Siguen siendo 30 años de aporte, 65 años de edad al varón, 60 años de edad a la mujer, uh -huh. salvo que sea un régimen diferencial Especial. que exacto, tiene menos requisitos. Y entonces, ¿qué cambia? Esta moratoria que tenemos actualmente, que, es, que vence el 23 de julio del 2022, y es solamente para mujeres y solamente para estas mujeres en la medida que hayan cumplido los 60 años antes del 23 de julio. O sea, ¿Hoy es así? Hoy es así. Pero no hay una moratoria, te lo pregunto porque tengo casos cercanos, obviamente, mm -hmm. de que no tenés la cantidad de años de aporte, eh, si la edad y así todo te permiten jubilarte en el caso masculino, pagando una moratoria o, o en ese caso está hoy vigente. Hay dos moratorias, ¿Mm? una que es la de los varones, por eso la que explicaba recién era de bien. las mujeres, nada ah, bien, más y otra bien. es que para varones o mujeres, pero puedes eh, regularizar 10 años menos, puedes comprar... Con todas las sí. comidas que eso significa, o sea, regularizar, comprar, arreglar, 10 años menos. El varón tiene esta moratoria que eh, permite comprar años de aporte hasta el año 93, mientras que la que vence ahora y es solo para las mujeres, compras años de aporte hasta diciembre del 2003, 10 años más. Así todo las mujeres y los varones por supuesto también que pudieran acceder a estas moratorias aun cuando no se les venciera, porque ya vence, eh, tienen el problema, y el gobierno lo está advirtiendo, por eso también estos proyectos que estamos tratando ahora, que no alcanzan a cubrir los 30 años, aun cuando no venza la moratoria. Explica, perdóname, me quedé pensando en la matemática, no es lo mío, claramente, pero me quedé pensando en <risas> esto del 93-2003, Explicámelo de nuevo entonces. Bueno. Hoy yo, supongamos, mi papá, tiene 65 años y tiene 20 años de aporte, le faltan 5, uh -huh. ¿cierto? Porque no es que no lo elaboró, no. el, el, el que debía aportar no aportó, que muchas veces pasa Bien. tristemente, ¿no? Si tiene 20 le faltan 10. Le faltan 10, perdón, los 30 Bien. años de aporte, uh -huh. exactamente. Es, explícame de nuevo eso del es 93, del 2003, para que le quede Bien. claro también a los televidentes. Uno puede regularizar aportes o trabajar de verdad sí. y tener aportes eh, f, fidedignos desde los 18 años. Sí. Entonces, la moratoria te permite regularizar aportes, inventar un aporte desde el año desde el año que cumpliste los 18 años hasta el 93. Entonces, Bien. mi abuela, que nació en el año 45, uh -huh. desde sus 18 años hasta el 93, tiene 30 años para tirar al techo y comprar toda la moratoria que quiera. Claro. Mientras que tu papá o tu mamá, que debe haber nacido en el 50 y pico... Sí. En el 55, de los 18 años, 65, 75, desde el 73 al 93, ah, solamente tiene 20 años para regularizar. Y los otros 10, y tienen que estar pagados de verdad. Claro. Después del 93, como puedas. Y ¿entendés? Claro. y esa, esa es la moratoria que no vence. Uh -huh. Pero es chiquita. Siempre digo, el negocio está abierto, pero vende minifaldas. Me falta una parte que me, uh -huh. deje, me queda al aire. Entonces, el negocio no va a cerrar. La moratoria no vence, esa, la viejita, pero no me alcanza. Y la nueva que fue pensada para personas que en ese momento, en el 2014, estaban cumpliendo 60 años. En ese momento, esas mujeres de 60 años, que hoy tienen, 2014, tienen 6, 7, 8, 68 sí. años, sí alcanzaba, comprabas la falda completa. Uh -huh. Pero hoy la persona que hoy está cumpliendo 60 años, le faltan 7 años con la moratoria nueva, la que vence, claro. por más que tengas 10 años más. Entonces... ¿Qué se está viendo? Que va a seguir habiendo personas eh, sin poder jubilarse, Ajá. más si se acaba esta moratoria. Eh, y entonces ver cómo poder también regularizarlo, porque también es cierto que de 9 millones de jubilados sí. y pensionados, 3 millones y medio son jubilados con moratoria, y entonces el sistema empieza a flaquear. Sí, claro. Por otro lado, también es cierto que eh, el gobierno y el Estado tiene que cubrir a estas personas. Entonces, uh -huh. eh, este es el plan de pago que se está proyectando, es un proyecto de ley, todavía uh -huh. no está. Y el proyecto eh, justamente tiene pensado dos posibilidades. Primero, no distingue entre varones y mujeres, esto Bien. está generalizado. Se paga más, es más cara de alguna manera, pero bueno, el sistema de esta no manera necesita, se entiende claro. que va a sostenerse. Este es un sistema solidario, digamos. Si, lo, si no cierran los números se hace difícil. Exactamente, solidario y contributivo. Uh -huh. Entonces no es un sistema... Y que justamente para que todo este masa de gente no caiga en el sistema no contributivo, las pensiones graciables, uh -huh. hay que darle una solución desde el punto de vista contributivo. Pero que a su vez que sea pagable, que no claro. sea imposible de pagar. Y entonces eh, tiene dos maneras. Uno es ir pagando los aportes a las mujeres de más de 55 años y a los valores de más de 60, o sea, cinco años de la edad jubilatoria, poder empezar a ir regularizando su deuda previsional. Uh -huh. y, eh, y, y esto lo pueden hacer con periodos hasta marzo del 2012. Es como se corre? La falda, la minifalda, uh -huh. de las minifaldas Bien, la minifalda, la puedes comprar claro. más. Eh, hasta marzo del 2012. Mientras que hasta diciembre del 2008 pueden cubrir años de aporte con moratoria quienes ya tienen la edad jubilatoria y, y quieren jubilarse. Bien. Y ahí sí, en vez de ir pagándola, no, es piden la jubilación y de la misma jubilación se le va a descontar. ¿Cuánto se le descuenta? Bueno, la base va a ser el mínimo la, el sueldo mínimo sujeto a aporte. De todos uh -huh. los que cobran un sueldo, sí. hay un mínimo que, su, que, está, que paga aporte. Es ese mínimo hoy son 10.939. De ese mínimo, ¿cuánto vas a pagar? El 29%. O sea, 3.100 pesos, 3.187 pesos, te cuesta cada mes claro. que regularizas. Pero no claro. ¿Cuánto te faltan? Te faltan 10 años, son 3.187 por 10. Claro, son 40 meses. Exacto. Y lo otro que cambia es que son 120 meses el plan de pago. Uh -huh. Las moratorias siempre han sido por 60 meses, o sea, 5 años. Bien, ahora se estira ahora, un poco más. 120 meses son 10 años, dicho en crío, digamos. Bien, bien. Agustina. Ahora, Marcela, esto quizás la, la novedad sea que uno se puede adelantar antes de llegar a la edad jubilatoria, lo explicabas hace un ratito, uh -huh. comprando esos años. Obviamente que ese dinero sale de tu bolsillo. Por supuesto, ahí es donde es distinto. Exacto del del salario que tengas actualmente, que Eso. se supone que actualmente tenés que estar en blanco además. Eh, dice justamente que no puedes estar en blanco en los periodos que regularizás. Claro, pero Totalmente. sí ahora, en este pero momento. Sí ahora. Claro. Y no se pregunta la ley de dónde sale la plata, Ajá. es verdad que algún lado tiene que salir para que puedas ir regularizándolo. Pero al ser un plan, que es más caro que las moratorias que hemos tenido hasta ahora, pero también es mucho más barato que ir y pagar el aporte con todo el interés, entonces hay gente que tiene el dinero, pero no puede acceder. Ojo que está bien lo que me decís porque también eh, se hace un estudio socioeconómico, igual que con las moratorias que venimos teniendo, quiere decir esto, que no cualquiera puede acceder a las moratorias provisionales. que sí. están, están previstas para personas eh, encuadradas en un esquema de vulnerabilidad, sí. de mayor sí. vulnerabilidad y eso se evalúa con un cruce de información sobre ingresos, gastos con tarjeta de crédito y bienes registrables que tenga la persona, o sea que no es tampoco no está, eh, que, claro, que cualquiera pueda acceder. Está bien de todas maneras. Claro, ¿no? porque es la idea, es la idea entendible. de cubrir personas vulnerables que no tienen otra manera de. de porque hay algunos procurarse. que quizás han trabajado de manera independiente, han logrado jubilarse, pero han hecho una fortuna de manera independiente. Y quieren acceder a la moratoria, dice, bueno, no, no es compatible. Eso pasó y por eso cuando se creó esta segunda moratoria uh -huh. se estableció este nivel socioeconómico que después se extendió a la vieja, a la claro. anterior como retroactiva. Y hoy para marcar esta diferencia con lo que dice Agustina, para poder acceder a una moratoria tenés que llegar a, a, lo, a la edad. Hay dos, una es la que ya tenés Digo, para ya Para comprar edad, previamente, ¿no? hoy no se puede. 55 la mujer, uh -huh. no, no, se puede antes, 55 ah, años la mujer, 5 años antes de la edad y 60 años el varón. Ese bien. para el que quiere ir, no es que se ir antes, la deuda, claro. sino que va pagando antes. Uh -huh. Y el que ya tiene la edad jubilatoria directamente ya con la mismo, el mismo plan de pago, digamos, bien. la diferencia es que accede a la jubilación y con la misma jubilación la ANSES le va a descontar para pagar a la AFIP ese descuento que tiene que hacer. Agustina. Está bien que aparezcan estos proyectos, Marcela. Te lo, te, eh, si está bien, te, te lo pregunto, quizás, no, no te quiero meter en, en política partidaria, pero sabemos que el, el sistema eh, en algunos casos no da para más, este, el, el proyecto de todas maneras anticipan los legisladores, es un poco, a ver, tenés que pagar un poco más de lo que se ha pagado virtualmente en las moratorias, pero también hay una realidad, y ellos lo esbozaban en el, en el proyecto, que es que, una de cada diez eh, mujeres y tres de cada diez hombres llegan con las condiciones cuando cumplen la edad en cuanto a la cantidad de aportes. Exacto. Es muy poquito. Exactamente. Esto es a nivel Estado. ¿Qué Estado tenemos? ¿Qué tipo de... Un Estado que avanza eh, más individualistamente digamos, y uh -huh. no prevé estas situaciones y un Estado que tiene en cuenta el empleo no registrado, como dijimos recién, o semi-registrado. Eh, es como vos decís, en realidad hay que ver eh, cuál es la, la política que uno va a asumir. Ajá. Y evidentemente nuestros estados, y hablo de varios gobiernos, porque estas estas moratorias ha atravesado claro. a distintos colores políticos y es hacerse cargo del problema. Eh, quizás eh, las otras han sido muy baratas las otras moratorias Entonces realmente el sistema sí, sí. ha sido... Ha sido sí, como recauda que, menos de lo que gasta y ahí claro. es donde se, pose, se pone inviable pues antes, Con las otras pagabas más o menos 120, 150 pesos cada mes Ahora vas a pagar 3.100 pesos cada claro. mes Y sobre todo si das la posibilidad de regularizar previamente Entonces también hay que claro, ver ahí que va, va a entrar dinero Una sabes que te da bronca los que se quedaron con esa plata detrás de eso hay mucha gente que laburó los años, de verdad, sí. le puso el pecho, y bueno, sus empleadores no pagaron lo que tenían que pagar y se quedaron con eso, y bueno, ¿qué va a hacer? Control. Sería bueno que al mismo tiempo el gobierno vaya controlando para y que esto controle. no sea eterno, no porque si no la rueda no termina más. Sí, Un sí. par de mensajitos nos permite sí, de la señor. gente que nos, que nos digan consultas, siempre que hablamos de estos temas nos llegan algunas consultas, son muchos los que nos han llegado, pero ponemos uh -huh. algunos en, en pantalla. Doctora Micámez, y si la persona actual que está activa, ¿Puede pagar y adelantar años de aporte? Bueno, lo, lo, lo acaba de comentar, Sí, ¿no? ojo con el estudio socioeconómico. Si uh -huh. tiene un ingreso muy alto, no va a superar la evaluación socioeconómica. Bien, y el otro mensaje dice, Buen día, mi marido se jubiló con 26 años de aporte y le dieron la PUAM mínima. No le permitió pagar la diferencia. ¿Se puede modificar? Bueno, hay que pensión ver... de adulto mayor, me dicen uh -huh. los chicos. este, Exacto. No le permitieron pagar, si se puede o no. La no está previsto. Eh, no está previsto, pero eh, la PUAM siempre se puede modificar. El uh -huh. problema es que cuando uno cobra PUAM si se pone a trabajar en blanco para justamente o aportar, para poder justamente regularizar los años que te faltan, te quitan la PUAM porque la PUAM es incompatible con la continuidad laboral, se va a tener que dejar de percibir la PUAM, empezar a aportar Puede ser por este sistema que se está previendo, en realidad no, no está prevista específicamente la PUAM, pagar esos cuatro años y ahí sí eh, volver a acceder, a transformar, digamos, se llama así, transformar la uh -huh. PUAM eh, en una jubilación completa. Sí. Bien. Y Seba, sí, acá te sumo también, Walter, eh, que consulta, dice, tengo 31 años de aporte, en noviembre cumplo 60 años, ¿qué pasaría conmigo con lo de la jubilación a los 60 que estaba? Claro, qué lástima. Siempre cuando decíamos de esta jubilación, la de los 60, que sigue estando, está durante dos años, vence en octubre del, dos años chicos, a ver, 22, 23, 24, 24 porque empezó el año pasado, así que el 23. Ah, 23. Eh, pero es una prestación, decíamos, por desempleo. Es anticipada por desempleo. Claro. Y hay que marcar mucho esa, porque la contingencia es el desempleo. Claro. Y entonces, si no estabas desempleado al 30 de junio claro. del 2021 quedás fuera de la moratoria no de la perdón, de la jubilación anticipada aunque tengas 60 años y aunque no haya vencido estos dos años y en no. ese caso qué puede hacer Tienes que esperar los, 65. esperar los 65 jubilación por invalidez si está enfermo Nada más. si no esperar los 65 si esperar los 65 sí desgraciadamente sí de hecho en otros lugares del mundo se habla de bache, subirle ¿no? porque la... la verdad son cuatro añitos que hay es que muchísimo. vivirlo es, es, es difícil. difícil teniendo los años I de aporte a teniendo además. los años de aporte pero eso es lo que te da que si, el... sí si yo aporte 30 y pico eh, eso siempre se ha planteado pero también es cierto eh, de vuelta, los sistemas actuariales y los cálculos actuariales uh -huh. demuestran que eh, hay más jubilados que activos claro, entonces y eso es eh, lo que hacen es tratar de retrasar, eh, retrasar Dos, dos Una apreciación que te hago y la otra una consulta La primera, sí. es clave que, el, que todo, que el, que el Estado en general, digamos, no más allá de este gobierno puntual Empiece a controlar, porque si no la rueda no se no se une nunca ¿no? Si no controla el trabajo en negro es difícil que esto funcione Parte es controlar, pero parte es desempleo Y eso es algo También, que, que bueno, sí, digamos, claro. no hay trabajo, Bajar no hay Bajar el desempleo, Exacto. cuando no hay laburo no hay laburo, es verdad Exacto. Y lo otro, ¿el mundo en qué anda? De, de, de, porque viste que se habla mucho, nosotros los argentinos creemos que somos los peores, pero ¿cómo en el mundo? ¿Qué se dice en el mundo? El mundo, mundo de tiene esto? sistemas... Hay que dicen que vamos a vivir hasta... No, nosotros... 120 años. 120 años, sí. dicen algunos, que sí. va a ser casi como normal dentro de poco pasar ah, los 100 años. Qué aburrido. Bueno, eh... bueno no sé... <risa> va a haber que trabajar. No, yo compro, ¿eh? Yo, si me dan 120, bien, sí, yo pero estoy... Si ¿Te dicen tener que laburar hasta los 100? No, bueno. Claro. bueno. <risa> La cosa es cómo uno los vive claro. es verdad. Bueno, eh, el mundo. Por un lado hay sistemas capitalistas cada vez menos Ajá. las ex AFJP que teníamos nosotros nosotros tenemos los chile Chile volvió dio marcha atrás exacto ejemplo. pero son sistemas que han demostrado no cubrir las contingencias Ajá. son más bien seguros o cajas de ahorro en lugar de seguridad social que es claro. previsión por eso es lo que yo uso, se llama previsionalismo eh, así que eso casi quedaba poco lo que sí hay mucho eh, que no se ve acá todavía y esta moratoria trae el problema de vuelta del que no aportó el total Ajá. Eh, entonces, tener derecho a una jubilación parcial. Acá la teníamos hasta el año 68 y después cuando viene la ley nueva, eh, dejó, perdón, hasta el año 94, uh -huh. y, y bueno, eso podría también haber sido otra solución. No te doy la jubilación completa, claro. no te hago hacer una moratoria para cubrir los 30 y te doy una jubilación parcial. Eso uh -huh. sí se ve en España, en Italia, donde la Argentina tiene convenio. Entonces, uh -huh. eh, es, es llamativo ver que la persona que argentino que vive en España Viene a Argentina y se jubila en Argentina con una moratoria para poder tener la jubilación completa, porque en España tiene solo 15 años, pero no importa, le van a dar algo por esos claro. 15 años. Entonces eso también eh, digamos, fue, se barajó como posibilidad, en vez de estar haciéndolos llegar a los 30 años como que no, nunca llegás sí, porque sí, está sí. inalcanzable, bueno, entonces eh, darle con lo que tiene una proporcionalidad. Pero los mínimos, volvemos a los cálculos actuales, los mínimos están establecidos, tanto de edad como de servicio, uh -huh. para que el sistema se sostenga. Lo que, lo que marcabas vos de cuatro personas más o menos de cada diez no están en blanco y eso incide en que después claro. necesitas... Cuatro personas activas para cada jubilado. Y en la Argentina uh -huh. tenemos dos. Uh -huh. Y con este tema de las moratorias, sí, no es... obviamente se nota. Se hace difícil. Eh, Marcela, muy clara, muchas gracias. gracias sí. a usted. Muy amable. Muy Marcela Micáme es abogada especialista en Derecho Provisional. Muy amable.